Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que espera un juego de una consola que no tiene. Porque sí, a fecha de este vídeo aún no tengo la Switch, aunque espero tenerla pronto. Antes de empezar con el vídeo, como siempre quiero daros las gracias por todo el apoyo que recibo. Cada visita y cada like me dan motivos para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Queda poco menos de un mes para que salga a la venta Super Smash Bros. Ultimate y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el hype está por las nubes. Estamos ante uno de los juegos más grandes de la historia de Nintendo y, sin duda, el mayor crossover de la historia de los videojuegos. El acontecimiento es único. Tras el pasado Direct ya conocemos todo o prácticamente todo de Super Smash Bros. Ultimate. Y he pensado que sería buena idea hacer este vídeo a modo de resumen y para dar mi opinión sobre el juego. Vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ver los personajes. Como ya sabréis, todos los personajes que alguna vez han estado en las sagas más, ya sean los originales, los de Meli o incluso los DLC, estarán presentes aquí. Aunque solo estará disponible el plantel del Smash de Nintendo 64 desde el principio. Y poco a poco, se irán desbloqueando los demás. Esto se traduce en un total de 75 personajes jugables si contamos a la planta piraña. Y teniendo en cuenta que van a venir 5 más en DLCs, llegarán a ser hasta 80 luchadores disponibles. Esto es una pasada, es imposible que no haya un luchador que se adapte a tu estilo, ni otro que no haga counter a tu luchador. Las posibilidades son altísimas solamente con los personajes. Todos son completamente distintos los unos de los otros, bueno, al menos gran parte de ellos. Seguro que vosotros ya habéis elegido vuestros favoritos. Si contamos el campo de batalla, el gran campo de batalla y destino final como nuevos escenarios, ya que son distintos a las anteriores versiones, hay siete nuevos escenarios con los añadidos de Ayuntamiento de Nueva Don, Torre de la Meseta, Torres Merluza y Castillo de Drácula que se suman a ni más ni menos que 96 escenarios de juegos anteriores, 7 de Nintendo 64, 19 de Melee, 26 de Brawl y 44 de las versiones de Wii U y 3DS. En total son 103 escenarios que estarán disponibles todos desde el principio, más otros 5 que también vendrá en los DLCs. Y cada uno de ellos tiene una versión Campo de Batalla y Destino Final. También está la nueva función de escenario cambiante, donde puedes escoger dos escenarios que irán cambiando entre sí durante el mismo combate. Ahora vamos con los modos de juego. El modo Smash no ha cambiado mucho con respecto a la versión de Wii U, al igual que el modo Baúl, que incluye los modos tradicionales como los Asaltos o el Clásico. Las grandes novedades de los modos vienen en el online y por supuesto el modo Espíritus, del que hablaré un poquito después. Ahora voy a tratar el online. Como dije, en el noticiario de la pasada semana, ya no existe la diferenciación entre por diversión, en modo casual, por así decirlo, y en serio, el que era el competitivo. En su lugar, las partidas se decidirán por las reglas que más te gusten, tu nivel Smash y la cercanía. A priori, esto parece un poco caótico, pero estoy seguro de que este sistema hará partidas más justas y con mejor conexión, que siempre ha sido el punto débil del online de Smash. Y para los amantes del competitivo, están los combates VIP, que se desbloqueará una vez tengas un nivel Smash suficiente, lo que garantiza que estén aquí los mejores jugadores del mundo. También está la posibilidad de ver los combates de otro, jugar en cooperativo y crear salas en las que podrán entrar gran cantidad de amigos. A mi gusto, creo que el online ha mejorado considerablemente con estas medidas, después daré mi opinión más extendida. Hablando ahora del modo espíritus, y sobre todo de la aventura, el mundo de las estrellas perdidas, este modo es completamente nuevo y no tiene precedentes, si acaso lo más parecido es el emisario subespacial. Bueno, para empezar hay que aclarar que el modo espíritus se divide en dos, el modo aventura y uno más arcade, donde vemos espíritus disponibles y tenemos que combatir contra ellos para conseguirlos, o no, si es que fallamos el disparo. Si fallamos, tendremos que repetir el combate, pero esta vez será más fácil acertar el tiro. Las batallas serán mucho más dinámicas aquí, con una serie de circunstancias especiales que dependerán del espíritu al que enfrentemos para que se parezca a él. También pueden hacerse invocaciones y demás. Y lo jugoso es el mundo de las estrellas perdidas, por supuesto, donde empezamos con Kirby y poco a poco iremos rescatando a los personajes convertidos en espíritus que pueden o no pueden ser luchadores, y también pelaremos contra jefes conociéndose de momento a Galeon, originario de Brawl, Drácula, Rázalos, Master Hand y Lumina, que será el jefe final. Todo en un enorme mundo tipo tablero con miles de detalles y que seguro que ocupará unas cuantas horas de juego. No podemos olvidarnos tampoco de las nuevas mecánicas, como los ataques en escaleras, la super guardia que te da cierta ventaja si bloqueas un ataque en el momento justo, o las esquivas aéreas. Una cosa que a mí no me ha gustado es que ya no habrá trofeos, ya que me gustaba coleccionarlos y leer sus descripciones. Pero bueno, si ha sido sustituido por el modo espíritus que en esencia es lo mismo y le da alguna utilidad, pues no me voy a quejar tampoco. Por último están los DLCs. Ya he hablado de ellos un poco en los personajes, pero ahora los voy a tratar a fondo. Antes de nada voy a aclarar la situación de la planta piraña. Sí, la planta piraña es un DLC, pero no es uno de los 5 DLC que ha confirmado Sakurai. DLC significa Downloadable Content, que en español sería contenido descargable. Y sí, la planta piraña se tiene que descargar en febrero, en caso de que compres el juego antes del día 31 de enero. Y posiblemente después lo pongan a la venta. Pero no es uno de los cinco, básicamente porque Sakurai ha dicho que aún no han empezado a trabajar en ellos y que les llevará como un año a acabarlos. Y como vemos, la planta piraña está prácticamente acabada. En cuanto a esos 5 DLCs... Sabemos que cada uno de ellos traerá un personaje, un escenario y varias piezas musicales, pero no sabemos qué incluye. Cada set costará 5,99 5,99€ y si se compran todo en conjunto, costará 25,99€ y te llevarás de regalo el disfraz de Rex de Xenoblade Chronicles 2 para tu mí Quizás haga un vídeo sobre quién creo que estará en los DLCs más adelante. Mi opinión sobre este juego es que me parece el juego definitivo de Nintendo. Todo fan de la gran N debe estar babeando por Smash Ultimate. Sinceramente, no pienso que este vaya a ser el último Smash mientras siga vendiendo, seguirá habiendo títulos. Pero no se me ocurre cómo pueden mejorar lo que ya es perfecto. No creo que vayan a volver a traer a todos los personajes en un futuro. En online ha alcanzado, a mi parecer, el punto óptimo, los modos que suele haber en todos los Smash no pueden mejorarse más, todo está muy pulido, la única forma de ir más allá es hacer más modos que sinceramente no creo que necesite, si acaso un modo historia en sí que supera al actual y al emisario subespacial sería el único que podría hacer perfecto a un futuro Smash, pero es algo muy complicado si planean seguir con la mecánica de todos y están aquí. Poco más hay que pulir de lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Estad preparados porque se viene algo muy, muy grande. Es que si nos paramos a pensar, el, el plantel es muy bueno. Ya no solamente porque incluye a todos, sino por los newcomers. Las adiciones han sido muy buenas. Están los Inkling, que era deber ponerlos porque ha sido lo más destacado de los últimos años de Nintendo desde la Wii U con Splatoon 1 después está Ridley y King K. que llevan años siendo pedidos para Smash Canela que también es un personaje que ha sido muy destacado estos últimos años después Dark Samus Chrome que también dan más variedad que en Simon Belmont, Richter también, la planta piránea incluso, porque no incineró Es un plantel muy bueno y yo creo que es ahora mismo perfecto a espera de, de ver lo que incluirá el DLC. Los escenarios tienen pinta de ser muy divertidos, estoy deseando probarlos en online. Yo no soy muy de online, yo soy más de fuera en individual y si acaso... A multijugador local pero la verdad es que el online da mucha vida al smash y yo creo, yo creo, vaya es cuestión de verlo pero yo pienso que ahora mismo es perfecto el online tal y como está es no, la mejor mecánica que han podido hacer la de este online y bueno los modos individuales como, no sé si hay eventos, pero que no lo cual me da pena porque me gustan los eventos eh... Los modos individuales, ya digo, son, me parecen muy buenos, todos. Es al final lo que menos partido le saco, es lo que menos juego, pero, pero bueno, también son muy entretenidos. Sé que algunos son un reto, como el asalto infinito. Y bueno, y el modo espíritus, simplemente no puedo, no puedo esperar a echarle el guante al modo espíritus. Es lo primero que voy a hacer seguramente, y muy seguramente sea la forma también de desbloquear a la mayoría de personajes al mismo. Así que nada, ¿qué opináis vosotros? ¿Se puede mejorar? ¿Echáis algo en falta? o sobra algo? No tengáis miedo de expresar vuestra opinión. En este canal se respetan todos los comentarios. Os leo. Esto ha sido todo por hoy. Queda muy poco para poder disfrutar del Smash y tal por hecho que subiré un análisis una vez llegue el momento. La semana que viene subiré un vídeo muy especial que me ha entretenido mucho hacerlo, me ha gustado mucho he aprendido bastante y espero que vosotros también lo hagáis y para mí ha sido muy muy bueno escribirlo si sí, a día de hoy ya lo tengo escrito, me falta grabarlo y y bueno pues recuerda pasar por aquí de vez en cuando si no estás suscrito para más contenido de nintendo ya digo, la semana que viene en especial. Y oye, si te gustan mis vídeos, ¿por qué no te suscribes? Me encantaría. En fin, nos vemos pronto.